Para hablar acerca de este tema está junto a nosotros el diputado Víctor Ramírez a quien le damos la más cordial bienvenida diputado cómo está buenos días sí buenos días y a toda la población boliviana especialmente a mis hermanos productores del país bueno pues estamos ya iniciando pues el vicepresidente con cosas concretas cuando se reunió el presidente con nuestros compañeros de la directiva donde ya trabajan varias líneas de trabajo uno de los temas así muy importante el tema de insumos y por eso también el día sábado estamos con todos los departamentos del país para poder ya recibir el decreto supremo del 3731, que del TGN traspasa 21 millones de bolivianos al Ministerio de Desarrollo, Económico, Desarrollo Productivo para que ellos ya utilicen estos, estos recursos para importar insumos o hacer acopio de, de insumos, materias primas y maquinaria para la micro pequeña empresa. ¿Qué tan importante es, son estos 21 millones de bolivianos para la microempresa que se convierte en la que aglutina al 44% de la población laboral en el país? Así es, somos el 91% de las empresas en el país, es el 91%, y generamos el 44% de empleo en el país. Entonces, por ese mismo motivo, también este fideicomiso está orientado justamente a poder eh, que la microempresa asociativamente se pueda juntar para hacer el acopio o la importación de insumos. Eh, eh, más que todo también para fortalecer también las compras estatales. Lamentablemente de un tiempo a esta parte hemos visto en Cochabamba, por ejemplo, las mochilas chinas, ¿no? hemos visto que eh, empresas eh, también del Estado a veces adquieren productos extranjeros. La idea de esto es fomentar la producción nacional y que se adjudiquen los pequeños productores, porque generalmente se adjudiquen los grandes, los grandes empresarios. ¿Cuál es el factor negativo? ¿Por qué no se adjudica el microempresario? Justamente porque no tiene recursos para comprar la materia prima. Esto facilita al microempresario para que también sea parte, parte de las compras estatales. Cuando, por ejemplo, decimos soliciten yacimientos, convoques o entidades del Estado, ahora compren productos nacional, aunque el precio un poco más. Entonces lo que dijo el presidente es comprar lo nacional porque incentivamos a la generación de empleo, incentivamos también que los recursos del Estado, que con tantas cosas el presente hace la inversión pública, se queden en el país. Ahora, ¿cómo hacer más competitivos los productos y, y las eh, MIPES frente a los productos internacionales, a los productos que de repente muchas veces entran por contrabando? ¿Cómo hacer más competitivo? Bueno, nosotros hemos ya mostrado hace años en las ferias eh, departamentales, la expo textil nacional por Santa Cruz, hemos visto hay productos textiles que realmente que han mostrado un potencial fuerte en diseño, en moda y en calidad entonces la producción nacional ya está entrando a esa fase nosotros hemos aprobado la, la ley MIPE, la 947, donde justamente ahí se plantea en la ley le da un mandato el fomento el apoyo a la producción está planteando el tema de las compas estatales, por eso también que este decreto supremo está la en la norma que es la ley de las MIPES entonces eh, tiene su impacto el, el que esta medida que el gobierno está planteando para que no podamos ya eh, que las compras estatales se queden acá en el país y aquí en el país tengamos estos recursos económicos que, que el Estado ha hecho una política económica de crecimiento para que también se queden estos recursos acá. Ahora, además del contrabando, ¿cuáles son las principales problemáticas del sector para las pymes? Eh, especialmente, por ejemplo, las del rubro textil, de la manufactura. Uno de los temas también es los insumos ¿no? en la parte textil y porque este fideicomiso de 21 millones que le autoriza el Ministerio de Derecho Productivo para que ellos importen insumos, pero con, con, un, con un 15% menos que, que el importador normal, ¿no? Hay, hay monopolios que traen telas y que como son monopolios, ...pone su precio y el, el textilero compra... ...y no puede ser competitivo... ...entonces este fideicomiso va, va orientado... ...a que se importe desde el lugar de origen... ...y le vendamos al el 15% por el menos... ...porque la idea que aquí no es ganar... sino es, el Estado va a ser el que importa... ...y además le va a dar con una tasa de interés cero... El, el, la, el, la materia prima o el insumo entonces ahí va, vamos a generar textileros o de otros rubros competitivos con los productos globalizados que vienen de contrabando o de importación directa entonces ese, esta es una idea muy importante de nuestro gobierno que va a ir avanzando se va a hacer el acopio o se va a hacer la compra de, de la China puede ser o de otro país y aquí llega a un precio realmente que no el Estado no va, no va a ganar Ningún, ningún monte no va a ser los, las operaciones de importación, se van a dar y, y se le va a dar al productor, el productor con este producto insumo va a ser competitivo con los productos extranjeros, entonces es la idea también eh, de este fideicomiso que va a permitir justamente ser más competitivos con el producto extranjero además de eso también en la ley MIP está, hay, hay formación productiva, tenemos los CIPs que se está implementando para la mejora de la producción nacional Diputado, otro de los temas que ha estado marcando la agenda informativa, es la situación de las MIPES frente al pago del segundo aguinaldo. ¿En qué, vienen, en qué situación están ahora Bueno, yo, yo felicito a nuestro presidente, quien es el que siempre escucha a la población, y en una reunión de un día íntegro con los microempresarios, con la dirigencia, y otro día con el vicepresidente, se ha logrado ya que ya hace falta fijar, es solamente falta que la central obrera boliviana y los empresarios privados de una vez se, se dé un porcentaje del doble. Agnóstico. Yo, por ejemplo, si gano 20 mil bolivianos, ejemplo, dijo, 20% iría para la compra de la producción nacional. ¿Qué es, que es 20%? 4 mil bolivianos que tenía que yo comprar producto nacional. Esa es, es una medida que todos los sectores público-privado tienen que... Eh, ver ese mecanismo, ¿no? entonces yo creo que ya estamos entrando a la etapa final esta semana se va a reunir el, se va a ver ya el decreto supremo para que esto realmente es una política que va a generar un impacto fuerte a la micro pequeña empresa esto ya el, yo por ejemplo tengo que comprar producto nacional vamos a ver que sea el campo real de, de, de aquí del yo que hago marca, donde ahí se concentran los productores, y de ahí vayan a, a, a, vayan a, a comprar, pero ya de una manera, está viendo el mecanismo que sea eh, como lo hacen, ¿no? electrónicamente se vaya con, con el celular, se puedan ya adquirir y ver, y el, y el, y el, y el servicio público pueda adquirir su producto nacional. En un 20%, eso lo van a definir ya esta semana, para ver de qué manera esto va a tener un gran impacto a la, a la producción nacional. ¿Qué evitamos con esta medida? Lamentablemente, que la población o sea, el asalariado, vemos el mercado turístico, me decía, está entrando contrabando. El contrabando es un, un tema que realmente afecta a la industria nacional. Entonces, la importación también fuerte que se trae de la China, de la India, del Perú nos invaden, eso va a permitir que, esta, que estos recursos no se, no se vayan a otros países, sino se queden en el país para la producción y para el fomento del empleo. ¿no? Entonces, eso es lo que también eh, se va a fortalecer, el empleo en el país. Bueno, y lo que va a hacer es cerrar ese circuito virtuoso de la economía, que hay una redistribución de la riqueza y ese dinero es empleado, en, eh, por ejemplo, invertido en productos nacionales, por lo tanto va a mover la economía local y esto retorna al Estado de alguna manera. Es decir, lo que se va a fomentar es y lo que se va a ver sería una mayor dinámica de la economía. Vamos a evitar la fuga de divisas del país y vamos a fomentar el empleo y vamos a fortalecer a la micro y pequeña empresa. Entonces, son temas que, que hay que ir valorando porque el Estado, estamos ya cuatro a cinco años consecutivos que tiene una economía de crecimiento. Somos eh, la economía en Latinoamérica la que está creciendo más, entonces, eh, y, y hay una inversión pública fuerte. El producto interno bruto del país era de 9 mil millones de dólares antes, cuando llegó el presidente Morales, y ahora es, ya llega a 40 mil millones, millones de dólares. Entonces, yo creo que esa inversión pública que este año se va a generar fuerte, bueno, que se que re retonde aquí al país y va a haber realmente un impacto social y económico para el país, entonces de esta medida va a ser de, realmente que el, que, el, que el ciudadano boliviano aprenda a consumir lo, lo nacional, entonces hay producción con excelente calidad, tenemos alimentos, calzados, vestimenta, marroquinería, muebles metálicos, muebles de madera, tenemos um, orfebrería, hay infinidad de productos nacionales que realmente eh, ha, causan impacto en el país y eso también es un aporte a la economía del país. Entonces, eh, si damos esa mirada adentro, podemos ser un país más grande todavía con más mayor crecimiento económico. Diputado, a tiempo de agradecerle y para terminar, eh, un último mensaje al sector de las MIPES a la población para esto que ustedes sí que es muy importante, aprender a valorar la producción nacional. Así es, yo le convoco a la población, también mis hermanos productores, ¿no? eh, siempre en la mejora continua de la producción, de mejorar la calidad, moda, diseño, estamos en esa constante. Yo creo que eh, nuestros hermanos ya han ido asimilando y por eso también se ha mostrado un gran potencial ...en el país, yo quiero decirle a la población, al consumista, no dejemos que nuestros divisas se vayan afuera... ...porque cuando se compra un producto extranjero, un producto de contrabando, ¿qué estamos haciendo? Le estamos fortaleciendo a ese país, a su de ese país, ¿por qué? Porque ellos realmente cuando invaden, traen producto de contrabando, importación realmente afectan a la economía del país, afectan al empleo del país. Entonces lo que tenemos que lograr como bolivianos es consumir lo nuestro. Así sería un país más fuerte, vigoroso y así también los productores eh, mejorarían su maquinaria convencional a una maquinaria de último término. Y este Fidecoin, justamente, justamente también es para importar maquinaria de última tecnología, pero ya eh, del... Del, de origen acá para que sea económico y podamos mejorar la producción de este. entonces yo convoco una vez más a toda la población boliviana consumamos lo nuestro y así vamos a potenciar uno, el empleo en el país y vamos otro, evitar la fuga de divisas del país que con tanto sacrificio el país ha ido logrando un crecimiento económico sostenible en estos últimos años y seamos, seamos el líder a nivel de Sudamérica ¿Por qué tenemos que comprar productos extranjeros cuando aquí lo tenemos? Tenemos eh, variedad de productos para niños, para jóvenes, para, para adultos. Eh, realmente eh, tenemos muebles, eh, lo que dijo ayer el vicepresidente, han llegado dos contenedores con muebles al palacio que son muebles hechos por carpinteros bolivianos. Entonces, de ahí yo creo que el, el Estado está dando un ejemplo a todas la, las empresas estatales, está dando ejemplo a toda la población boliviana. De consumirlo nuestro. Y ahí estamos viendo al, al vicepresidente. Solamente tenía el reloj que no era nacional, de todo era nacional. Entonces, así tenemos que nosotros empezar allá a, a poder. Eh trabajar y poder también ser, eh, ser bolivianos de verdad, porque el consumir lo nuestro es hacer patria, hacer más empleo y evitar que las divisas, que con tantas divisas se, se trabajan, se eviten la fuga de divisas en el país. Entonces, ahí sería, sería una economía más, más, más estable, sería una economía con mayor crecimiento económico en la región y, que esos jóvenes que están en las universidades, que cada año salen 20.000 jóvenes, tendrían realmente un empleo. Porque esas microempresas irían creciendo y generarían más empleo. ¿En qué? En profesionales, ingenieros industriales, administradores, abogados... Eh, economistas, porque necesitamos hacer también proyectos. Entonces, es, hay 20.000 jóvenes que cada año salen de las universidades, institutos, les le daríamos un empleo digno para, para que también, no solo esperen que el Estado les dé el trabajo, sino también las empresas medianas, pequeñas y microempresas. Diputado, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Un, un placer, pues. El diputado Víctor Ramírez hablando acerca de este fideicomiso, este decreto supremo que autoriza la otorgación de un fideicomiso por 21 millones de bolivianos a las pequeñas empresas que les va a servir para importar insumos y también maquinaria.